Hola, hola, Rosmarie Tapia, en el cuarto día de la gira virtual en la jornada de organización de Meduca. Me he conectado a las diez y media por 40 minutos y a las dos y media de la tarde. Para conversar con ustedes, aquí tenemos un chat, que por ese chat, ustedes escriben, le dan enter, desde cualquier red social. Les puse YouTube, el enlace de YouTube, porque los que no tienen redes sociales pueden hacerlo por YouTube sin suscribirse, aunque les agradezco que se suscriban. Si tienen cuenta de Gmail, pueden suscribirse a mi canal, nada más poniendo suscri suscribirse y clic a la campanita. Cuando yo tengo una novedad, yo les aviso. Bueno, el día de hoy ya terminamos la jornada, porque una profesora me dijo que mañana todos los colegios tienen consejo y van a estar muy ocupados. Así que esta gira ha sido lunes, mañana y tarde, martes, en dos jornadas, miércoles y horas jueves. Ocho conversatorios. Yo después los edito y los pongo en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Para los que se perdieron el evento, puedan verlo sin pausa. Va a ser más cortito, porque yo les quito las pausas entonces, para que sepan que pueden comunicarse pueden comunicarse vamos a ponerle aquí la ventaja de este miren mi página web, que quieren saber los chicos para visitar mi página web aquí está transmisión en vivo con la escritora Rosmarie Tapia aquí podemos poner anuncio, report que está en la transmisión por intermedio del chat o comentario de la red social aquí los que andan buscando Roberto por el buen camino Roberto por el buen camino tiene nuevo editor Distexa y ahí está el número de whatsapp, miren también tienen la novedad que yo les puedo poner un cintillo abajo se dan cuenta la escritora Rosmarie Tapia está está nuevamente a conversar con los educadores de Meduca. Entonces, aquí la escritora y sus conversa con niños, jóvenes y público en general. Vamos a dejar este. Yo quiero hacerle una recomendación a los. Cuando ustedes vayan a escoger una obra literaria, léanla. Primero debe tener la recomendación por Meduca. A mí me piden y yo les doy los niveles que está Meduca. Todas mis obras están recomendadas. Hay unas que de tercer grado, pero hay otras que solo son para segundo ciclo. Entonces, eso los ayuda a ustedes a orientarse. Ustedes lean en el salón, aunque sean seis páginas. Si ustedes ven que los estudiantes dicen, continúe, continúe, ustedes tienen que dar su clase de español. Ustedes dicen, sigan la lectura en su casa. Y les aseguro que en tres o cuatro días, si es una novela mía, la van a leer, porque los chicos yo los atrapo. Atrapar al lector es una de las tareas imprescindibles del escritor. El lector no tiene que hacer un esfuerzo para leer. El escritor tiene que atrapar a ese lector. Yo digo abrazarlo, abrazarlo y no soltarlo hasta la última. Yo recuerdo que en una ocasión el joven, era como de 13 años, le dijo a la mamá, estoy leyendo una novela de Rosemary, ponme la comida en el microwave, decía, pero no puede ser si está peleando siempre por comer, de los primeros. Y dice que habían pasado dos horas, dice ya, no, le toca a la dice, ya estoy en las dos últimas páginas. Se la leyó de corrido. Me escribió de una vez él y después me escribió la mamá. Esa es la ventaja, esa es la ventaja. Demandar una obra Si a ustedes que son adultos, maestros y profesores Que tienen cultura literaria Les cuesta trabajo mantener la lectura No van a tener éxito con los chicos Ellos todavía no tienen formado el hábito de la lectura Ya yo les dije a los chicos que traten de leer a la misma hora Mínimo 20 minutos por tres semanas o más y adquieren el hábito de la lectura y su vida cambia. Cambia por completo porque tienen comprensión lectora cuando van a expresar su pensamiento, lo hacen con fluidez y coherencia, escriben mejor. La lectura, la lectura, esta herramienta de capacitación constante, para todos necesitamos la lectura. Y la lectura, nos, si leemos literatura nos hace empático sufrimos con el personaje, nos alegramos con sus victorias, en fin. Yo les recomiendo que si quieren ser alumnos sobresalientes, profesionales, exitosos, el camino es la lectura. Yo les he estado presentando en esta semana, que concluye hoy, ya les dije que me dijeron que mañana tienen consejo los educadores. Unos videos que yo tengo en YouTube. Yo en YouTube tengo casi 1500 videos y lo tengo por lista de videos. Ustedes quieren saber personajes inolvidables, que es el que les he estado pasando. Ustedes buscan personajes inolvidables de la novela y así van entusiasmados a la lectura también tengo otra lista que es un minuto para invitarte a leer el Mormullo de la sombra un minuto para invitarte a leer Mujeres en Fuga de todas mis 26 novelas, no crean ese es un trabajo muy arduo, ustedes verán pero los videos cortos son mucho más difíciles porque tienes que concentrar toda la información necesaria en un minuto miren también yo pongo yo tengo una plataforma donde el único canal que no está es Instagram porque incluir Instagram me salía por 340 dólares más anuales y yo dije no, yo después hago dos videos de Instagram segmento, lo más importante y lo pongo en Instagram pero el, el video este es vertical, convertir un video vertical en horizontal no me gustan las proporciones porque no me gusta pero encontré un video en YouTube donde la muchacha le hace como especie de una caja con las dimensiones tanto de YouTube como de Instagram, de, de TikTok. Y entonces yo divido dos videos para TikTok y dos videos para Instagram. Porque yo sé que hay chicos que están, si lo quieren ver completo, entonces ustedes se van a YouTube a mi canal de YouTube se suscriben y clic a la campanita y recuerden cuando estén viendo los videos poner me gusta porque entre más me gusta tiene YouTube lo, lo divulga más lo mismo que las redes sociales yo le estuve preguntando a los chicos porque ya yo pasé personajes inolvidables de vida de compromiso de el arco iris sobre el pantano de los ángeles del olvido hice unas cuantas preguntas. Los chicos me dijeron que pasara Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino lo pasara. Que pasara esa novela, quiero que sepan todos los lectores de Roberto por el buen camino, que tiene continuación, que me pidieron los chicos, ¿cómo es posible que usted continúa muchas novelas y no continúa su novela más exitosa? Y yo hice 20 años después. Muchos no se han interesado porque en ese año 20, cayó la pandemia pero la pueden encontrar en todos los gramorres 20 años después creo que en el machetazo en algunas arrochas también las pueden encontrar entonces, ahora les voy a poner el video de los personajes. Vamos a poner el chat aquí. Recuerden que se pueden comentar. Yo tengo una sorpresa para aquellos que hagan preguntas o comentarios por las redes sociales. No voy a anunciar quién se ganó, pero ayer una lectora se ganó una novela, porque yo hago un sorteo para ver quién se gana la novela. Bueno, les voy a poner aquí el personajes inolvidables de Roberto por el buen camino continuamos con la presentación de los personajes inolvidables de mi narrativa esta vez le corresponde a mi novela más exitosa Roberto por el buen camino yo he escogido a dos personajes María Cristina Roberto Tutti. María Cristina es una mujer que atraviesa una crisis inmensa. Su hijo es atacado, lo deja inválido, la novia de su hijo muere y ella se llena de odio. Se encuentra con una persona que había sido guardia de seguridad, había trabajado en la policía y cuando le da el pésame le dice la sangre se paga con sangre. María Cristina estaba ciega de ira. va a ver a Tuti a Roberto el joven la insulta le dice que su porque ella cuando lo ve es un desgraciado merece estar muerto y él también la insulta dice usted cree que un insulto me afecta si mi mamá me llama perro sarnoso, me dice todos los insultos ella sale conmocionada y contrata a la obra, pero le exige ir a ella porque Tuti le había dicho que lo más importante para él era que sus, sus ocho hermanos comieran y él dice, ah, ¿quieres a tus hermanos? te voy a dar donde te duela y se van contratan a y se van a justiciar a los hermanos de Tuti pero cuando el operativo estaba en marcha, sale un niño desnudo como simbolismo de la indefensión. Sale a orinar donde estaba la basura. Cuando María Cristina ve el grito, llama, grita, ¡no, no! En un barrio tan peligroso, el sicario se cállese se calle, se la arrastra, la pone en carro, salen en fuga, y ella le dice, pero no se da cuenta, que es un niño y el, el hombre le dice ¿qué se ha creído señora? que a estos maleantes lo paren grande y entonces María Cristina regresa y le dice que le tenía otra visión ir al supermercado habla con Luis Carlos y su, y su hermana y dice que la única manera de evitar que estos niños caigan en el abismo de la delincuencia es procurándole una mejor vida y que ellos estudien ese es el personaje de María Cristina, la mamá de. Él. El otro personaje es Roberto. Ustedes dirán, ¿por qué cogió a Roberto un delincuente, un maliano? Roberto, cuando ve la bondad, la furia de María Cristina transformada en una bondad que él no comprendía: o sea, ¿qué hace esta vieja aquí ayudando a mi familia? yo también los hubiera matado a todos. María Cristina comienza a hablar, después lo llega a visitar, Luis Carlos. Él al principio pensó que todo era una gran burla. Luis Carlos le llevó libros. Y ese le pareció un buen chiste a Tuti, maleante a leer, dice. Yo salí de segundo grado, yo casi no sé leer. Y Luis Carlos le dijo: fíjate para que vean, son cuentos para niños. Y Tuti comienza a prosperar. Tuti cambia de vida, aprende un oficio y comienza a tener planes para el futuro. Ustedes dirán, se vieron truncados. Lo que cuenta es la intención de cambio. Y cuando Tuti está agonizando, le dice a Luis Carlos que no abandone a los chicos del centro es una muerte redentora y la vida de Tutti, de su cambio va a permanecer para siempre en la fundación Roberto por el buen camino cuando él le dice a Ricardo no abandones la fundación no abandones a los pelados ahí están mis dos personajes inolvidables y jóvenes recuerden el reto soy lectora y tú se dan cuenta, ahí también les puse que la nueva edición de Roberto por el Buen Camino está a cargo de la editorial Distexa, ahí tienen el número, por si algún profesor, los estudiantes dicen que no encuentran, entonces ellos le van a decir cuál es el punto más cercano de venta. También quería hablarles hoy, si hacemos que la lectura sea el centro de interés de los jóvenes estamos trabajando en todas las materias, incluso en matemática, un profesor pone un problema, si el chico no sabe comprenderlo no puede resolverlo entonces que todos los profesores ayuden a promover la lectura, los maestros que comiencen desde tercer grado yo les conté la experiencia con la profesora con la maestra Yetmali están de Batista en en la escuela Centro Educativo San José de Bernardino ella comienza en el tercer grado Travesías Mágicas cuarto grado el Niña Bella quinto grado Los Ángeles del Olvido sexto grado Un Grito desde el Silencio El Oscuro Abismo del bullying todas estas novelas tienen su trayectoria para las escuelas de inclusión yo tengo una novela, El arcoíris sobre el pantano, donde uno de los personajes destacados es la maestra Carlota, la maestra sombra para los niños que tienen autismo. Es esa maestra dedicada con una vida de compromiso que sirve de puente para que ese niño con necesidades especiales se integra, ese niño es un genio y todo lo que alcanza en la vida se lo debe a la maestra Carlota él era incapaz de comunicarse pero él quería muchísimo a su maestra y como la maestra lo va lo va moldeando era, también tenía una discapacidad para entender el lenguaje figurado y la maestra comienza a enseñarle la figuras literarias de la poesía y comienzan a leer poesía después se va a estudiar a Alemania y un, regresa como un profesional exitoso a los 24 años Tenían dos licenciaturas y dos maestrías y entra a trabajar en un banco y ahí se encuentra con Denise una mujer víctima del acoso laboral que había renunciado porque no quería estar en el pantano de la iniquidad y escogió la vida y entonces quería hacer una autogestión pero no tenía dinero no tenía crédito ella dice pero cómo voy a tener referencia de crédito si nunca he puesto un negocio quiero salir adelante y la trama está en entre esos dos hilos narrativos pero el personaje de mario nos va a cautivar y ustedes van a ver en la profesora en la maestra Carlota a su maestra que tanto se preocupa porque ustedes comprendan porque ustedes sean lectores otro de los otro de los videos que me pidieron los alumnos porque yo le hice la consulta ¿qué video quieren ustedes ver y me dijeron, Niña Bella, con ustedes los personajes principales de Niña Bella. Continuamos con los personajes inolvidables de mi narrativo. Esta vez le corresponde a Niña Bella. Yo tengo dos personajes inolvidables. Doña Antonia y Sayuri, la Niña Bella. Doña Antonia es una mujer del interior. Con una gran capacidad de dar amor en las más difíciles de las circunstancias. Nunca se ha llevado bien con su nuera. Su hijo la va soslayando, la va poniendo en segundo término, casi no la visita. Pero su hijo pierde el trabajo. Vivía en una vida de ostentaciones, de compras, de deuda. Lo pierde todo. A su nuera le da un derrame, y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá para que lo no ayude. Esa señora es capaz de desprenderse de todo, incluyendo su casa, solventar los gastos de su hijo, su nueva y sus nietos. Cuando llega se da cuenta que se ha mudado a un barrio peligroso, pero Doña Antonia encuentra ese barrio, personas buenas que le cuidan a su niña, Sheila Joaquín, y ella trata de cambiar la situación, no solo de su familia, reeduca a su familia, sino la comunidad, establece un huerto familiar en la escuela, primero la limpieza de toda la escuela, después un huerto familiar, círculos de lecturas, organiza la comunidad, y la relación con la nuera, al principio muy tirante, después la adopta como si fuera su hija. Encuentra en doña Antonia a una madre afectuosa. Una de las cosas que salva la situación de la familia es el buen humor de la novela. La novela tiene partes tristes y yo tenía que atemperarla con el buen humor por eso que a doña Antonia viene de Monagrillo, la capital del mundo. y doña Antonia siempre tiene una sonrisa, tiene un chiste, doña Antonia le da una lección al hijo porque no quería actualizarse con la tecnología, y le dice, yo a mis 70 años puedo aprender, y la señora aprende, y cuando el hijo ve eso, asume el reto, y la familia va mejorando, y va mejorando, gracias a ese esfuerzo aventurero en cierta forma porque incursiona en la tecnología en la organización comunitaria de doña Antonio el otro personaje es Ayuri la niña bella una niña que venía de una vida de ricos escuela privada vestidos bonitos y cae en el barrio como ella se adapta a las circunstancias sin una sola queja Cómo ella sufre y oculta su dolor para no incrementar el dolor de su padre. Cómo esa niña bella hace amistad con Chela, una niña que el único anhelo que ella tenía era comportarse como una lady, decía la niña, comportarse como una dama. Y Joaquín queda enamorado de la niña bella, y le hace un reggae, le hace un reggae donde le dice esta es mi niña bella aunque no me mires sigue siendo bella ese es el coro de ese reggae que le hace Joaquín el día de su cumpleaños esa niña bella siempre miraba las cosas más hermosas de la vida la gente tiene estigmatizado los barrios piensan que todos son delincuentes no, es una minoría lo que pasa es que se destacan por sus fechorías pero la mayoría de la gente son gente buena, pobre, pero honrada buena, y esa es una novela donde esos dos personajes inolvidables hacen que usted no suelte no deje la lectura ni un solo momento esos son mis dos personajes ¿cuáles son los suyos? y recuerden el reto de todos los vídeos. soy lectora y tú se dieron cuenta la niña bella niña bella está agotada en la mayoría de las tiendas ya no hay existencia pero la novela de niña bella está, estará disponible el 17 de marzo con una nueva portada que es preciosa ustedes van a ver que es la sorpresa que les tengo la Niña Bella cambia su forma, la portada se renueva y viene en una nueva edición. Muy pronto voy a anunciar quién es el editor de Niña Bella, porque ya les dije, soy agente libre, estoy abierta para una vez que se agote una novela, buscar al mejor editor. Así es que ya lo saben, es 17 de marzo tendrán disponible la nueva versión, el texto es igual, cambia es la estética de la portada. Bueno, y aquí recuerden de reportar sintonía, que están en la transmisión, hacer un comentario o una pregunta, y a lo mejor se ganan un libro. La persona de ayer, no voy a anunciar el nombre, se ganó travesía, es Mágicas. Entonces entre los que mandan comentarios yo hago un sorteo y saco un nombre pongo los nombres saco y ese es quien se gana y yo lo llamo por eso le pido pongan nombre y celular porque yo los llamo para decirle que se ganaron la novela del día este jueves a las dos y media vamos a tener otra presentación entonces tengan pendiente y vamos a también a editar estos videos para que ustedes puedan ver el video sin espacio la edición de video no es fácil yo tomé un curso en Filmora 103 clases yo soy aprendiz permanente yo siempre estoy aprendiendo algo porque les voy a decir, si todo esto uno lo tuviera que pagar, esto sería un gasto increíble. Pero si usted lo aprende, hágalo usted mismo. Y entonces, cada día lo va a hacer mejor. Yo quiero decirle a los maestros y a los profesores que una vez que ellos, sus alumnos, hayan leído el libro, me llamen. Voy a poner mi celular. Mi celular está por aquí vamos a ponerle mi celular 6980-7972 ustedes me llaman o me ponen un whatsapp, asignamos una fecha para videoconferencia por Zoom, ustedes dirán ¿por qué videoconferencia? no se necesita un ancho de banda grande, Zoom tiene esa ventaja, porque a veces yo tengo en la mañana un lugar en la tarde, otro y en la noche una universidad y yo quiero atenderlos a todos el año pasado en la, en la pandemia yo tuve 230, 220 por año por esa misma facilidad si yo tengo que ir hasta Chiriquí primero es un gasto excesivo segundo no puedo regresarme el mismo día pierdo dos días imagínense que yo me vaya para Colón y cierre en la calle y tengo un conversatorio en la tarde en Panamá, quedo mal a través de Zoom lo pueden ver sus padres en la plataforma de cualquier red social mía, de mi canal de Youtube, de Facebook, de Facebook Siembra de Lectores, de LinkedIn de Twitter, de todas esas en el momento que ustedes están saliendo después yo agarro el video, lo edito le pongo una portada bien bonita y lo pueden ver ya grabado si su papá está en el trabajo entonces usted dice en la tardecita la escritora va a tener el video ya editado y usted le pone en el video editado a los chicos que son tan tecnológicos los que tienen teléfono inteligente y televisor inteligente lo pueden pasar del teléfono al televisor y lo ve toda la familia y, y sus padres, sus abuelos sus tías se van a sentir maravilladas de la buena participación que tuvieron entonces eso hace que toda la familia que toda la familia lea, porque se entusiasman cuando ven el interés de ese niño de ese joven comentando la obra yo estaba yo les estaba contando ayer a los que están conectados y a los que lo ven después por las redes sociales que yo estoy programando ciertas actividades en vivo pero quiero tener un programa un día a la semana que ustedes me digan por lo menos eh, vamos a ver un día jueves o viernes jueves a las 5 de la tarde Rosmarie Tapia va a estar en vivo y entonces como si fuera un programa de televisión voy a comenzar con el segmento anecdotal anecdotario es cómo surge la novela, yo les voy a contar a penitas uno, el murmullo de la sombra, yo estaba en la feria, eso tenía una seguridad porque el piso se hundía y llega un niño de 10 años y queda al lado mío, y dice escritora yo quiero que usted me haga una novela de miedo, y yo, Ay, yo no puedo, de miedo, ese es su género yo no lo manejo, y dice sí quiero que me haga una de miedo y usted sí puede, porque usted es mi escritora favorita ante esa exclamación de, de júbilo del niño le dije, voy a intentarlo y dice, está bien, si lo intenta lo logra fe en su escritora yo llego, estaba abrumada no puede ser, cómo hago una novela de miedo y abro la puerta, yo en la pared tengo un espejo ahí yo vi como que del espejo salía una bruja y oí un murmullo tiré la puerta, me fui para la recámara en la recámara tengo un espejo mucho más grande y ahí la vi completa lo que nos hace ver el miedo me rompé de pie a cabeza digo no puedo ser, no puede ser ¿qué es esto? y de una vez me paré a la computadora y puse el título el murmullo de la sombra aquí hay una persona Marina Ledesma póngame su celular porque a lo mejor se gana la novela de hoy así que póngame su celular o me lo manda al whatsapp mío 6980 porque si no quiere publicar su celular usted me lo manda al whatsapp para que participe en el sorteo porque yo voy haciendo el sorteo los otros no los he mencionado pero usted sabe que ya ponen el, en mi celular, seis, por eso lo tengo ahí 6980-7972. Siete, siete, y la suerte es loca y a cualquiera le toca. Bueno, así surgió el murmullo de la sombra. Cuando llegó a la feria, el niño fue con la lista, dos se compró. Y eso dice es que tengo un grupo que nos encanta la novela de... Esa no es de terror. Yo pongo no leer de noche porque hay niños muy miedosos pero es una atmósfera acechante, es una novela que les encanta a chicos ya grandes, el murmullo de la sombra, la pueden encontrar en todos los gramorres. Bueno, yo les voy a decir que los muchachos están fascinados cuando les anuncié que yo voy a tener un programa semanal, yo una vez al mes yo abro mi Zoom un sábado en la tarde a las 3 de la tarde yo les aviso hasta por afiche a un grupo que tengo que se llama Encuentro y la escritora se comunica les avisa y el día tenemos 100 cupos pero en una casa puede haber 6, 7 personas yo me acuerdo una vez la profesora Yetmani le dijo a los padres que se conectaran y en una el papel la mamá estaba trabajando, y la interpretación de la abuelita, cuando analizó Niña Bella, yo quedé impresionada, la vida nos enseña muchísimo, y esa señora les, les, tenía tanta experiencia, y cómo ella va contando, cómo ella ayudaba, a su hija, a cuidarle a los hijos para que ella trabajara para que tuviera una mejor vida fue algo bien hermoso cuando habló la abuelita y el amor y la admiración de ese nieto, como la miraba fue muy hermoso, así que ustedes se pueden conectar Ahí está su papá, su mamá, su abuelita y todos pueden participar. Tenemos 100 cupos. Una vez que se rebasó esos cupos y entonces los vieron por las redes sociales, porque los pueden ver por Facebook y Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, YouTube, y eh, no eh, LinkedIn y Restream. Restream es la plataforma madre en la cual ellos mandan la señal, pero ahí lo ven muchos en el extranjero en el extranjero. Eh, Marina Ledesma, recuerde mandar al 6980-7972 la información para decirle, a lo mejor se gana la novela. Bueno, hay personas que ponen user Facebook porque no están inscritos en la misma plataforma. Váyanse a YouTube o desde Facebook y ponen yo participé y mi nombre es de tal. El que está inscrito si sí le sale el nombre. Aquí tengo dos users Facebook que no sé quiénes son, para que puedan participar también en la, en la plataforma y en el sorteo, en el sorteo de la novela. Faltan, faltan unos minutitos, pero esos minutitos vamos a aprovecharlos para que los jóvenes, un consejo a los jóvenes: cuiden sus libros. No los tiren, no los mojen El libro es su amigo de hoy, mañana y siempre Y usted vamos a suponer guarda travesías mágicas Guárdelo bien, métalo en un plástico Después que lo lea Y cuando usted tenga un hijo De la edad que usted tiene ahora Y el niño no quiera leer Usted le va a decir Yo te voy a mostrar la novela que me hizo lector porque recuerden, van a leer todos los días a la misma hora, 20 minutos, si obliga. Si quieren seguir, perfecto. Porque sus padres van a hacer a sus padres muy felices. En vez de estar chateando, en lo que chatean, ¿cómo estás? Uh -huh. eh, ¿Vas para algún lado? No sé. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo estás? Tengo pereza. Ese es el diálogo del chat. No pierdan data en eso, ¿no? digan estoy leyendo Los Ángeles del Olvido o Roberto por el Buen Camino ¡Wow! yo también lo leí y ahí surge un diálogo constructivo y algo que ustedes no vieron en la novela puede que el compañero lo ve, por eso yo le digo al profesor que a, antes de hacer el examen haga una reunión con los niños o los jóvenes, me invitan resolvemos todas las dudas los niños y los jóvenes van a salir muy bien en el examen y se van a enamorar de la lectura bueno, ya nos faltan dos minutitos así que vamos a administrarlo muy bien esta, esta transmisión va a ser editada y se va a pasar en Youtube y en todas las redes sociales y va a decir video editado ¿qué significa eso? yo le quito los espacios los espacios cuando comencé hay un espacio, cuando termino hay otro espacio, yo le quito esos espacios. El video es más corto, es más conciso y entonces ustedes van a poderlo ver de nuevo. Recuerden que les voy a anunciar el programa semanal que voy a estar. El mensual es encuentro y yo siempre mando un afiche. Este va a ser un como un programa de un programa de, de televisión que dicen a las 5 los jueves va a estar Rosmarita me gusta el jueves ¿por qué? porque el viernes ya ustedes quieren irse para la playa no van a estar en casa el papá y la mamá ya se están arreglando de fin de semana y creo que el jueves es un buen día de esa manera ustedes van a estar muy retroalimentados con la lección. y cuando ustedes sean grandes profesionales exitosos y le pregunten si es de es lector dice es que la escritora Rosmarita Tapia tenía un reto que decía soy lectora y tú y yo siempre con, contestaba yo también soy lector y desde ese entonces soy un buen lector miren el que es lector tiene tiene muchos temas de conversación porque tiene una cultura bien fundamentada. Bueno, ahora les voy a poner el de despedida. Un abrazo y los quiero mucho.